atención amigos porque en las últimas horas el ministro de exteriores de Rusia ha dicho recientemente que su país está realizando más estrecha, estrechas relaciones con demás países del mundo estas fueron las recientes declaraciones del ministro Sergei Lavrov respecto al papel de Rusia en el futuro nuevo orden mundial en este momento se decide la configuración de un futuro orden mundial, que definirá el lugar de Rusia en un sistema democrático, justo y policéntrico, que ahora se está formando y que no tiene ni puede tener alternativa. Quiero recalcar que no solo logramos frustrar los planes del occidente colectivo para aislar e incluso desmembrar a Rusia, sino que también logramos asegurar una cooperación progresiva con la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional que llamamos la mayoría mundial. La habló como ejemplos de China, India y países del BRICS, así como la Organización de Cooperación de Shanghái, señalando que el país o la federación estará abierta a establecer relaciones sobre la base de igualdad y la reciprocidad, además de intentar llamar vano y desesperado el intento del nuevo orden mundial basado en reglas por parte de Occidente. Esta posición es apoyada por China, que rechaza la posición de Casablanca de presionar a su país al gigante asiático por sus relaciones con Rusia recordemos que el norte ya ha a China de cualquier intento de ayudar militarmente a Rusia que tendría costos para Pekín, fue lo último que ha expresado el secretario de Estado de los Estados Unidos, estamos hablando de Anthony Blinken